2016. Esta cuenta pública 2016 para las observaciones que nosotros hicimos allá por diciembre de 2017 y recuerden que son observaciones preliminares, que no necesariamente significan un quebranto patrimonial sino lo que significan es de que hemos hecho observaciones y no, no nos habían entregado en su momento documentación necesaria para irla solventando. Hemos ido trabajando a lo largo de este año y medio con todas las entidades y ahorita estamos hablando que queda un promedio de solventar de unos 3.500 millones más o menos. Eh, todavía ya estamos eh, turnando a lo que son a las, a las áreas, tanto de órganos de internos de control de las entidades como de los propios municipios y las que queden remanentes que en definitiva ya no se resuelvan, serán a las áreas de responsabilidad. ¿A quién corresponde básicamente esos 3000 mil millones? mucho, estamos hablando de municipios estamos hablando de, de, de entidades que tienen eh, e insisto, no necesariamente es un quebranto patrimonial un claro. envío sino que hay información o documentación que no ha sido entregada después de nosotros ellos pasarán a una siguiente instancia que pudiera ser el Tribunal de Justicia Administrativa o pudieran ser eh, las áreas de responsabilidades como la Fiscalía Anticorrupción y tendrán que presentar la documentación o las pruebas para en su momento solventar y terminará con nosotros el proceso que corresponde el de ¿La cuenta central del sexenio pasado? Por ahí eran como 5 mil o 7 mil millones de pesos ¿Cuántos se De eso queda alrededor como de 1.500 Y entre ellos tenemos una cuenta importante Que es lo que es el ICET, Que ya, ya, ya es muy conocido por todos ustedes Y esa parte todavía estamos terminando de solventarla Y recibiendo información para que Ya en su momento nosotros determinamos Si existió o no el quebrante patrimonio ¿Cuánto tiempo, doctor? Pues está, estamos, eh, una vez que nosotros ya eh, Entregamos las observaciones Y ellos a su vez han respondido Nosotros estamos en revisión Terminamos de revisar, les seguimos dando observaciones Correcto. y ahora pasan al área jurídica y están en el área jurídica tratando de solventar. Todo lo que no termine de ser solventado, ahorita no tenemos un tiempo determinado, pero ya estamos en los límites, este, es decir, eh, porque tenemos cuatro ejercicios prácticamente ahorita sacando adelante y nos urge sacar los que tienen vencimiento constitucional. Pero ya estamos a una brevedad a que esto pase a las áreas de responsabilidad. Concretamente, de esa cuenta.